No Y radios a capa de 100 pies. Es la noticia del día es un share del 100%. Pisamos. Hay en casa Busco una luz Busco una salida En mi refugio Me siento tranquila Tienes que seguir Haciendo el camino Los pasos que diste Ahora son tu destino Porque nadie Extinción. Tengo gatos que me ofrecen calor Es un problema que hoy, a cumplir los 22 Mi planeta entrará en conexión Problemas. Lucy está en el cielo, sin nave espacial. Sigue flotando en aspirinas. El huevo, la gallina, en órbita lunar. los diamantes las fresas y las rosas sigue volando en su cometa cruzando el universo buscando una respuesta ¡Oh! volver Las noticias Un azul rojo Picasso, acuarela surrealista de una amanecer. Todos hablan, todos piensan, no te engañes Hay respuestas, tú lo sabes, yo lo sé No te empeñes en perder a ese pobre corazón que te anhela Careta rara, de otro amanecer y no perder la cabeza Careta pálida, cuando dejarás de Y así no perder Y sin poder hablar Entre tu voz de goteo estoy Viendo televisión Ya viene ¡Suscríbete